Un placer saludarlos, quiero enviar un saludo muy especial a Alexandra Medina, Ivonne Camacho, Stephanie Cayo, Kimberly García, Winnie Espejo, Paola Ramos y Manualidades Sorprendentes. Hoy les voy a enseñar a reciclar estas cajitas Faction, ideales para guardar accesorios, cosméticos o dulces. Es una buena opción de regalo para que la obsequies a alguien especial. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a tomar una cajita vacía de leche y vamos a medir acá 4 centímetros. Ahora vamos a coger un bisturí y vamos a cortar. Necesitamos solo esta parte. Ahora vas a tomar goma eva de 4 centímetros de ancho y vamos a forrar la caja. Vamos a cortar este cuadrito y sacamos este círculo donde va la tapita y vamos a pegar. Ahora vamos a cortar tres tiritas de 1.5 de ancho por 7 centímetros de largo y las vamos a pegar con silicona líquida, que sería para ubicar en este lado. Acá ya las tengo pegadas, vamos a medir acá esta parte y vamos a cortar. Vamos a redondear acá y vamos a pegar así. Ahora vamos a tomar porcelana fría y la vamos a pintar con pintura acrílica o con anilina. Y vamos a colocarla en un plástico y vamos a estirar. Esto lo vamos a pegar acá en esta parte superior y lo vamos a hacer con colbón o pegamento blanco. Nos quedaría así vamos a ir puliendo con los dedos y en esta parte vas a cortar dos tiritas de goma de 1 centímetro de ancho por 20 de largo y la vamos a pegar hacia alrededor en esta parte vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar una piedrita brillante presionamos para que pegue bien ahora vamos a tomar porcelana fría vamos a tomar una parte Aplicamos acá colbón y vamos a pegar acá estos detallitos. Vamos a coger otra partecita más grandecita, hacemos una bolita, aplanamos un poco, que sería para ubicar acá en este lado. Aplicamos colbón y pegamos. Ahora vamos a tomar estas piedras brillantes aplicamos colbón acá, esto sería para decorar y las pegamos hasta las encuentras en almacenes donde venden adornos tomas una tapa, esto es opcional y vamos a presionar un poco para que nos quede como la textura de la tapa si deseas lo puedes hacer con un palillo y pulimos, igual en este lado con la misma tapa vamos a presionar acá para hacer como un círculo la tapita debe ser pequeña ahora voy a tomar una parte de porcelana fría del mismo color con la que forré la parte superior aplico colbón en esta parte inferior de la camarita y hacemos como una tirita, amasamos y la vamos a pegar acá vamos aplanando y con el bisturí cortamos acá acá lo voy a hacer con el palillo y vamos puliendo en esta parte cortamos con la tijera, nos quedaría así. Acá le pegué piedras brillantes y le apliqué esmalte de murano brillante y por último apliqué brillo en estas partes. Acá pegué un cordoncito para decorar, pueden pegarle lo que deseen. Nos quedaría así. Acá hice un orificio, me ayudé de una aguja y con un palillo. vamos a juntar las dos puntas del cordón y las vamos a introducir por una perla hacemos un nudo y ahora vamos a introducirlo por el huequito nos ayudamos de un palillo el largo es el que deseen y hacemos un nudito cortamos nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la base. Vas a cortar un cuadro de 14.5 centímetros por 14.5 y vas a trazar estas medidas. 4 centímetros a los lados, 6.5 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de largo. Y vas a trazar con la tijera para marcar todas las líneas y poder doblar así. Vas a pegar con silicona líquida. Nos quedaría así. Vas a forrar toda la cajita con goma Eva color rosado. acá lo que hice en esta parte voy a decorar con un cordón lo pegué con silicona líquida nos quedaría así vamos a hacer esta cajita para hacer la base hacemos lo mismo con las mismas medidas que les di para la cajita anterior y esta cajita o esta base la vamos a forrar con goma eva negra nos quedaría así le hice estos detallitos con esmalte dorado le hice punticos vamos a hacer la tapa vas a cortar un cuadro de 15 por 15 centímetros de largo y vas a medir 4 centímetros a los lados y 7 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo y armamos la tapita ahora lo que vamos a hacer es decorar la parte superior lo que hice fue forrarla con porcelana fría dejé secar un poco y luego con bisturí hice todas estas rayitas para hacerle como una textura ahora vamos a tomar porcelana fría vamos a amasar un poco estiramos nos ayudamos de un tubito. vamos a coger un palillo o te vas a ayudar de un lapicero sin tinta y vamos a dibujar un labial debe de ser pequeño porque sería para pegar en la parte superior de la cajita vamos a presionar bien y vamos a retirar la porcelana que nos sobra vamos a pulir los lados vamos a tomar un poco de porcelana y vamos a hacer la forma del labialcito, que sería para pegar acá en esta parte dejamos secar yo ya tenía por acá un, un pasito adelantado, ya está seco ahora vamos a hacer corazoncitos que serían 8 corazoncitos lo hacemos así y vamos a hacer cuatro pequeños labios lo hacemos así vas a coger a los lados y con el palillo le haces acá la forma del labio los dejas secar y luego los pintas ahora vamos a tomar un marcador esto fue lo que dicen los lados en cada extremo de la caja es estas rayitas luego las crucé así Apliqué silicona líquida para pegar los corazoncitos y el labio recuerden que los deben de maquillar con los colores de esmalte que más les guste tomé esmalte dorado y e hice punticos. vuelvo y les digo la decoración de todo lo que yo hago es opcional pegué lentejuela en todos los lados ahora vamos a pegar acá una cinta me encontré esta cintica que me gustó mucho, es una cinta como con un leopardo Corté las punticas y la vamos a pegar de este extremo a este pueden pegarle la cinta que deseen y vamos a pegar el labialcito acá lo pinté en esta parte negra, dorado, volví le apliqué otro dorado y pinté acá de color fucsia. Aplicamos silicona líquida y pegamos en esta parte inferior. Acá en esta parte superior tomé porcelana fría, fucsia y blanca para hacer un labio más grande. Vamos a amasar con la ayuda del palillo, vamos a hacer la forma del labio vamos tomando de los lados vamos moldeando bien el labio y con esta otra blanca amasamos hacemos la otra forma del labio vamos a pegar acá lo pueden hacer con colbón o pegamento blanco que es lo mismo y vamos estirando Acá voy de hacer como una textura del labio con este palito y vamos a pegarle una cadena alrededor del labio cuando vamos a cuando vayas a pegar a ubicar todo también vamos a pegar estas piedras brillantes para decorar me parece que se ve muy bonito Cuando ya tengas todo listo, aplicas brillo. Nos quedaría así. Hemos terminado. Espero que el tutorial del día de hoy te haya gustado. Comparte este video con tus amigos ya que me ayudarías muchísimo. Manito arriba si te gustó y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.